Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo aquí en Tomando Mate, Retomando Vida Y aquí hoy de nuevo con Ricardo, ¿qué tal Ricky? ¿Qué tal Diego? Un gusto. ¿Disfrutando de un buen mate? Claro, no te pienso dar hoy. ¿No me pienso dar? No, espérense. Esto es un compartir, Ricky, por favor. Es mío. ¿Es tuyo? No, no, no. Ahí están las chicas también. Le duele, le duele los televidentes, pero a Ah, bueno, bueno. Muy bien. ¿Quién va a cebar? Si no me da, no va a cebar nadie. Bueno, sí, está bien, está bien. Bueno, aquí con Ricardo, pero del otro lado de la pantalla tenemos a Sonia, a Gisela y a Marcita, que algún día se va a atrever a salir aquí en pantalla, por favor. ¿Sí? Está bien. ¿Sí te vas a animar, Marcita, más adelante? Un día, bueno. Muy bien, amigos. Y aquí de nuevo, entonces, vamos a comenzar esta plática, esta reunión de amigos, eh, con las preguntas que nos envía la gente, las personas que nos siguen cada jueves, que nos siguen cuando se conectan a YouTube. Y, y bueno, la verdad que es maravilloso recibir tantas, eh, tantos comentarios positivos, tantas tanto aliento, tanta buena intención, eso nos motiva, eso nos da ganas de seguir adelante, ¿no, Ricky? Claro que sí. Así que, por favor, Dios. si les gusta, si les sirve, si creen que, que esto puede ayudar a orientar, a beneficiar a las personas, compartan estas charlas, ¿sí? Y hagan sus comentarios y denle like, ¿no es claro, así? Claro, Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta, aquí. La primera pregunta es de Fer Dante Hernández de Dallas Dice, hola Master, felicidades por su programa Tomando Mate No me lo pierdo, espero que te encuentres con bien Bueno, sabes, tengo una pregunta o tal, o tal vez más que pregunta Sea tu opinión la que me gustaría escuchar Referente a la magia sexual uh -huh. y la práctica de la retención del semen para una mejor evolución, por así decirlo Aún tengo mis dudas referente a ese tema Sé muy bien que ese tema lo trajo más a relucir la Gnosis Samaeleana Samuel aún Weor He tenido algunos encuentros con seguidores de esta fraternidad Y debates referente al tema ¿Tú qué opinas referente a este tema? Y tu punto de vista referente a esa fraternidad que aún perdura. Te mando un abrazo, un fuerte abrazo, alma amiga, larga vida mm, tus Fer, un abrazo fuerte. Otro de nuestros seguidores, de nuestros amigos que nos siguen desde hace tiempo y la verdad que, que es maravilloso la posibilidad que nos da eh, la internet, YouTube, este este medio porque bueno hace que nos encontremos con almas amigas, ¿no? Como en este caso Fer eh, y bueno qué fabuloso, qué extraordinario. Y yendo a tu pregunta, Fer, eh, miren, cuando hablamos de Samael Aumboer, ¿sí? ¿Sí lo conocen, chicas, a Samael? No. Samael a un boer ¿no? Bueno, Samael era, y lo digo era porque eh, falleció en el año 77, o sea, un año después de que yo nací, ¿sí? Así que, eh, bueno, hace Entonces, bastante tiempo atrás, y tú no habías nacido no, todavía, ni en proyecto estabas todavía. No, no, no, estaba en, otro, en la anterior vida, yo creo. Eh, Samael era un místico, Samael era eh, un gnóstico, y bueno, tuvo, eh, digamos que, esta labor maravillosa de volver a traer en escena a, a toda eh, la gnosis, a toda la metafísica, a toda eh, esta sabiduría de la transformación y del conocimiento interno. Por ese lado es muy bueno la labor de Samael Amboer que no era su nombre, no, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, toma, marcito. no me acuerdo cómo se llamaba su nombre, pero bueno, él después, en el año cuarenta y pico, se, se puso así, eh, y realmente todo lo que viene de su enseñanza, y sé que de repente hay muchos seguidores muy, muy, eh, bueno, bastantes adscritos o bastantes fanáticos a sus enseñanzas, pero realmente todo lo que viene de él es claro y oscuro. ¿sí? Uh -huh. Todo lo que viene de Samael hay que tomarlo mucho con pinzas. Realmente ha hecho una ensalada de verdaderos conocimientos, de verdadera sabiduría, pero también de muchas cosas que realmente, tal vez porque en aquella época todavía estaba bastante vedado todo, todavía estaba eh, el oscurantismo bastante fuerte en el planeta, en la humanidad. Y entonces, claro eh, Ahí por internet ustedes pueden acceder Si quieren conocerlo Algunas de sus pláticas eh, Su lectura, por supuesto, también Pero escúchenlo hablar Escúchenlo eh, expresarse Respecto a la espiritualidad Y siempre genera Y siempre eh, Siempre irradia Una energía muy extraña Muy densa Muy egomaníaca sí Si de repente él Hablaba de la limpieza, pues pareciese como si no lo hubiese trabajado lo suficiente Y es real y es verdadero que la energía sexual en el caso de los hombres Bueno, eh, puesto en el nombre o puesto en, el, eh, en el nombre de, del semen ¿sí? Es una fuerza que si puede llegar a ser sublimada Desde ya nos va a dar a nosotros facultades, energía y, y poder que va a despertar eh, centros superiores entonces la energía sexual hay que cuidarla la energía sexual hay que transmutarla en energía vital y hay que seguirla transmutando en energía espiritual esos son los tres aspectos pero tampoco significa que no vamos a tener sexo que no vamos a tener orgasmo que no vamos a disfrutar de, de, de lo bello que es tener sexualidad eh, e inclusive algún que otro derrame del semen tampoco es tan dañino y tan negativo para los hombres. A veces hasta fisiológicamente es necesario. Pero es real y es verdadero que no podemos vivir una vida disipada. No podemos vivir una vida llena de, de una sexualidad sin control, una sexualidad... Eh, sin amor, una sexualidad Simplemente por el mero hecho de disfrutar la carne Entonces Tiene que ser transmutada Tiene que ser elevada Pero una pregunta para ustedes ¿Le pondrían petróleo al carro? Sabiendo que el, la gasolina O la nafta, como decimos en Argentina Hace funcionar al coche o al carro ¿Tú le pondrías, Ricky? No ¿Chiqui? No sé yo Chicas, ustedes le pondrían ¿Gasolina al, al carro? No. no. ¿Qué es lo que le...? Perdón, gasolina no, gasolina sí hay que ponerle no, petróleo. Sí, petróleo sí. ¿Le pondrían? No. no. Saben que la gasolina deriva del petróleo, no. pero el petróleo nosotros no le pondríamos al carro. ¿Qué se necesita para transformarla en gasolina? Bueno, hay que, por supuesto, refinarla, hay que trabajar con ella. Entonces, simplemente elevar... El semen o elevar la energía sexual sin haber eh, purificado, sin, no haber, sin haber trabajado con ella, sin haber limpiado los cuerpos energéticos en uno, realmente tampoco funcionaría. De hecho, de repente hasta podría volver algo perversa la persona. Estamos elevando energía, no queremos tener sexo porque queremos adquirir facultades y poderes espirituales, de alguna manera como lo que transmitía Samael, ¿sí? por el mero hecho de alcanzar el poder, y así entonces las cosas no funcionan del todo bien. De hecho el pobre Samael murió de un cáncer de estómago, ¿sí? como que de alguna manera algo no pudo asimilar, no pudo comprender, no pudo entender, y sí bastante a, a, a corta edad, creo que como 60 años, aproximadamente de esa edad, fue la que murió. Entonces, eh, sí, realmente en primera instancia hay que trabajar con los cuerpos sutiles en nosotros, con el cuerpo mental, con el cuerpo me, eh, eh, astral, con el cuerpo me, eh, espiritual. Y entonces sí, teniendo una sexualidad adecuada... Podemos transmutar esa energía o, sin tener esa sexualidad, también hacer nuestros trabajos alquímicos y poder alcanzar, sin fanatismo, sin ambición de poder, sin caer en los extremos, poder alcanzar un beneficio al elevar esa energía. Mucho es lo más importante aquí en la limpieza? Siempre lo más importante en la limpieza. Y Samael hablaba de eso, pero realmente uno puede percibir uno puede sentir que, que le faltaba bastante en ese sentido no generaba, no irradiaba esa, esa paz, esa luz, ese amor que de repente los buenos maestros, los grandes maestros y yo no estoy en ese nivel todavía aspiro y quiero llegar, por supuesto pero claro. todavía nos falta recorrido eh, pueden de alguna manera transmitir a las personas ¿sí? claro. cuando un maestro... Empieza a expresar, empieza a enseñar Realmente más que con las palabras Lo que transmite en su energía Lo que transmite en su mirada Lo que transmite en sus gestos Puede ser mucho más valioso y mucho más transformador Que el concepto, o la idea expresada por las palabras Y eso Samael no lo tenía lamentablemente Señal de que por supuesto le Faltaba seguir trabajando y que lo que enseñó y que lo que transmitió no era del todo correcto. Había mucha paja entre un valioso trigo que existía también en sus enseñanzas. Así que, bueno, sí, por supuesto, les recomiendo, les sugiero que lean la Gnosis. Eh, hay mucho que rescatar, saquen sus propias conclusiones. Y bueno, pasamos a la segunda pregunta. Gracias, Fer. ¿eh? Bueno, la segunda pregunta dice... Cristian de Luca de Argentina yes. Estimado Diego, en mi primer ejercicio Para con la conexión con mi yo cuántico Y el contacto con los cuatro elementos Tuve una noche llena de sueños Interrumpidos y pesadillas Traté de elevar mi vibración Y sentí que lo había logrado Pero en algún momento me sentí totalmente angustiado Y lleno de una vibración totalmente baja ¿Es posible que haya cometido algún error? ¿O oh, es normal que sucedan cosas así? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias negativas del ejercicio? Muy bien. Cristian de Argentina, ¿no es así? Sí. Cristian de Argentina. Ricky, hay una charla que dimos respecto a este tema que quiero que pongas la liga después abajo. ¿sí? Es, si es la posible. de los sueños. La de los sueños. Y hay sí. otra del yo cuántico. Son dos. Sí, sí, ¿sí? A ustedes... Y a ustedes, chicas, también, por favor, vean mis videos, ¿eh? no solo a la gente que está detrás de la pantalla. Gisela sí los ve. ahí sí. <risa> me pasa reportes cada vez que ve alguno me pasa preguntas. Bueno. ¿No fue una en donde hablaste de lo importante que es el irte a dormir, los ejercicios con los cuatro elementos? Exacto. los que ejercicios. los ese eseños eran, ¿verdad? O eran los, sí, exacto. Que los que el día empezaba en la noche exacto sí. Dormir, ¿sí? tú sí que prestas atención ¿Tú pues, ¿tú estoy grabando ah, pues, sí. él estuvo en todas las pláticas sí, necesariamente sí, sí, sí. siempre está sí, sí. bueno, vamos a poner entonces esa sí, plática, sí. la de los sueños y sí. el destino del mundo, creo que se llama algo sí, así sí, sí, y hay sí, otra sí. del yo cuántico también, que es muy, muy montón, interesante el yo cuántico por y bueno hablamos de este bautismo de los cuatro elementos que sería muy interesante o es muy interesante hacer antes de dormir, para poder facilitar la conexión con el yo cuántico, con ese doble del futuro nuestro, con nuestra verdadera persona, con el espíritu, con la divinidad, como querramos llamarlo. ¿sí? Eh, ese bautismo de cuatro elementos, al hacerlo, al realizarlo, va a mover mucha energía. ¿sí? No me voy a poner a explicar ahora, vean ese video. ¿sí? Ahí va a poner la liga Ricky. ¿Así? Y entonces, dice aquí Cristian, que tuvo una mala noche después sí. de haber hecho eso. Perfecto. ¿Qué es lo que siempre digo, Ricky, cuando recibimos resistencia, no? Que vamos avanzando. Que vamos avanzando. Claro. Si los cegos no atacan... Vamos por buen camino. Es porque vamos por buen camino. Claro. ¿No es así, Marcita? Sí. ¿Sí? ¿Lo tienes comprobado eso? Sí, <risa> Sí, así es. Cuando los cegos nos atacan es porque vamos por buen camino. Entonces, cuando comenzamos estos ejercicios, recuerden ustedes que entre esto que somos nosotros, esta mente inferior y ese yo cuántico, esa verdadera persona, en el medio de, tenemos los egos Claro, una franja bastante de resistencia. grande de resistencia, de oscuridad, de inconsciencia, de egos Y claro, aspiramos a surcar ese, esa selva ¿no? llena de, de, de alimañas y de monstruos y, y de complejos y de fobias y de traumas y de un montón de cosas Y claro, hay una resistencia la parte negativa no fácilmente va a acceder a que atravesemos ese, ese, esa selva de inconsciencia. El umbral. Uh -huh. sí, pero, sí, y aparte, pues yo creo que el subconsciente de forma casi que, que inmediata empieza a, a surgir todo eso que está ahí adentro, como mencionas. Y pues sí, es normal sentirse así. Digamos, así, común, así es, Ricky. Es parte del trabajo. Entonces, lo peor que podemos hacer es que una vez que nosotros... Comenzamos ese trabajo y esa labor y recibamos esa resistencia. Abandonemos ese trabajo y ya digamos por ahí no. ¿Mm? Si los egos nos atacan, si hay resistencia de lo negativo porque aspiramos a lo superior, jamás debemos de ceder. Jamás no debemos de detener, a seguir adelante. Nada va a resultar mal. Claro. Para nada, en absoluto. Ahí está, el yo cuántico, el espíritu, esperando por nosotros. ¿Sí? Y nosotros que aspiramos a volver a la fuente, a volver al origen, a volver a ese estado y esa condición que nos corresponde vivir, no vamos a desistir. Así como el espermatozoide, no recién hablamos del semen. Sí. <ríe> y en el semen hay espermatozoide. Y cuando el espermatozoide encuentra el camino, ahí le va, le da, y le da, y le da. Y no se detiene hasta llegar a destino. Ese óvulo, ese, ese universo esperándonos ahí para poder gestarnos, para poder desarrollarnos. Y, y miren que eh, el camino del espermatozoide es bastante complicado. ¿eh? No porque esté en una mujer. Y no porque la mujer sea complicada. No quise decir eso. <risa> <No>. <risa> Las chicas ya me quieren matar. No. <risa> no, no. El camino del espermatozoide es complicado, claro. es complejo ¿sí? ¿Y quiénes llegan? Los más aptos ¿No es así? ¿Y quiénes pueden Llegar a la realización de la Gran obra? Los más sí. aptos ¿Y quiénes son los más aptos? Aquellos que tienen ese amor Incondicional, sí. al sí. origen Ese anhelo que Esa no, fuerza interior Que no te caes ante cualquier O sea, ante las dificultades que se van a ir presentando Exacto, exacto Así que, ¿Cómo? a no detenerse, Cristian ¿Sí? como me dices tú el camino no es de subida es, tiene sus subidas y sus bajadas tiene su subida y sus bajadas pero si perseveramos si insistimos en fin al fin llegamos siempre a, a, a lograr reunir los éxitos, los logros las recompensas y las motivaciones que nos van mostrando de que por supuesto eh, vamos por buen camino porque el yo cuántico no nos abandona. Si ve de nuestra parte un esfuerzo grande, siempre nos da esa sobadita, Ricky. Claro, siempre nos claro. da esas señales, siempre nos dice, sigue adelante. No influye de manera directa, porque no está permitido. La sabiduría, los seres de luz, el yo cuántico no interviene de forma directa en el libre albedrío, como lo pudiese llegar a ser la parte negativa. Es muy distinto con la forma de operar. Sí. La parte negativa es muy bruta, es muy tosca, tosca. es violenta. Y lo hace para que nos detengamos, para que nos asustemos. Sí. Pero si nosotros perseveramos, insistimos y seguimos, hasta ahí puede llegar. A querer pretender que tengamos miedo. Pero nada más, porque estamos siempre protegidos por ese espíritu, por esa fuerza de luz que somos nosotros mismos en nuestro aspecto más elevado. Y como no nos vamos a detener, ahí recibimos los cariñitos de repente del universo con esas casualidades, con esas coincidencias, con esos hechos mágicos claro. que nos motivan a seguir adelante. Así que, otra vez, Cristian, te repito y te digo, sigue adelante. ¿Qué más, Ricky? Cislali pregunta cómo identificar el ego propio... Y también de los demás en situaciones rutinarias. Una vez identificado, ¿cómo proceder? Y dice, la otra pregunta es, ¿cómo diferenciar cuando los sueños se te presentan como mensaje de nuestro supraconsciente? ¿Y cuando eso lo vas a lamentar? Bueno, primer, primer. la primera pregunta, a ver, repítemela de nuevo. La ¿Cómo primer. identificar el ego propio y también de los demás en situaciones rutinarias? Perfecto. Y una vez identificado, ¿cómo proceder? Muy bien. Sitlali, eh, nuestra Sitlali, eh, a ella la conocemos muy bien ¿Cómo identificar los egos de las demás personas? ¿Y cómo identificar nuestros egos? Bueno, eh, realmente es una labor que al principio puede llegar a confundir Puede llegar a, a hacernos dudar si son los egos o no son los egos Los que están trabajando en otras personas y en nosotros ¿No es así, Ricky? Sí. Pero a medida que vamos avanzando, a medida que vamos trabajando, ¿sí? Que se señal, ponme atención a mí, es que no, no a la chica. ¿Le estás dando ojitos a las chicas por favor? Le estoy diciendo que se si está grabando, porque como está más entretenida escribiendo. Ah, ok, ok, okay. Se <risa> sentí. Bueno, ¿qué, qué pasó? No, 20. Llevamos 20 minutos. 20 minutos, perfecto. Bueno, decíamos, al principio puede ser difícil. okay ¿Sí? ¿No es así? Sí, es, el comienzo siempre es difícil. Pero después, a medida que trabajamos con los egos, a medida que trabajamos con los egos en nosotros, identificamos muy bien cuando nuestro estado natural, cuando nuestro estado de relajación, de, de paz, de equilibrio, de armonía, eh, llega a ausentarse, podemos... Sentir que los egos empiezan a tomar eh, el atributo de empezar a dirigir nuestra vida. Sí. ¿No es así? Sí, sí, sí. Eh, una de las cosas que sucede, por ejemplo, es que el cuerpo se vuelve tenso, sí, sí. es que la cara se vuelve seria, es que la mirada se vuelve también fría. Todo es en tu contra. Si alguien se ríe, se están burlando de ti. La, lo tomas todo, todo personal. ¿Sí? Te mete ideas de que, mira, esta persona, La mente no, está no. hiperactiva No estás sí. como espectador No estás observando no, no tienes una situación pacífica Interna Entonces ya están los egos sí. Si ya nos estamos nosotros Imaginando, ideando películas Que no se están filmando Que sí, solamente que está En nuestra imaginación Nada de eso se está dando Entonces los egos ¿eh? Nosotros ya están trabajando y ahora, claro, a medida que estamos trabajando con nuestros egos, a medida que empezamos a ganar control sobre nosotros mismos, nos va a resultar mucho más fácil identificar a las otras personas cuando están siendo víctimas de los egos. ¿Sí? La persona que está siendo víctima por los egos, pues la vamos a ver toda contraída, toda compungida, toda estresada, toda... Eh pesimista, preocupada. preocupada. Claro, pero bueno, ahí el detalle es pues se le dice a la persona, "Oye, trae ese", uh -huh. bueno, obviamente se te dice si la persona te ha dado el permiso, ¿no? Pero si es una persona que uno no tiene un vínculo o esa confianza, pues claro, nada más la ves y ya. a nadie. Y escuchen bien. Ustedes también. <risa> a nadie que no nos haya dado a nosotros permiso. De que le señalemos los egos Nosotros debemos de señalar los egos ¿sí? es... No se vale eso De decirle a la persona Que no le interesa saber Que no quiere saber tal vez ni sepa. Que por supuesto si Tal vez desconozca eso. todo esto Y que además le va a caer Muy mal que nosotros Ahí. Le señalemos y le digamos los egos ¿sí? Es muy malo que entonces haya un, un señalamiento de parte nuestra. Sí. Para nada. A excepción que la persona ya esté en este trabajo y en esta labor. Que ya pertenezca a este grupo de trabajo del cual nosotros también participamos. Y entonces nos decimos, te voy a dar permiso. ¿sí? Por ahora, después tal vez te lo quite el permiso, porque eso pasa siempre. ¿no? Ya, ya lo habíamos hecho. Sí, claro. Ya hemos hecho ese ejercicio y uh -huh. Uh -huh. Está, está interesante y porque pues, como que decirlo enfrente de, de las personas de que, oye, pues yo siento que traes estos egos de tanto en tanto, es pues la otra fuerte. persona como que es muy fuerte, ¿no? Y, y ya después lo pausamos. Claro. Porque inclusive pusimos la regla de que podemos pedir recreo, ¿no? O como había dicho Gabriel, sí. pausa. Pausa, Uno, pausa, minutos. Sí, eh. claro, por supuesto. Sí, Realmente es muy fuerte. Y ahí nos damos uh -huh. cuenta todos nosotros de que el ego los egos en nosotros, lo que llamamos personalidad, está muy arraigado. Sí. Y que realmente nos tomamos de forma muy personal todo, todo, lo, que todo, todo lo que se pasa. nos señala, se nos identifica, se nos expone. ¿Sí? Sí. Y bueno, entonces, inclusive en un grupo de trabajo, inclusive con una persona de confianza que nos esté ayudando a avanzar, hay que ser muy cauteloso. Además, la persona que está señalando debe también de utilizar las palabras correctas y el modo correcto. Porque no se vale, sí, de forma encabronada, de forma desequilibrada, decir, es que tienes un ego, es que mira, lo negativo ha tomado el control de ti. No, espérense. Como si no estuviera ya dentro de uno, ¿no? Claro. Ya te tomó primero cuando me está señalando. Sí, sí. Entonces Marcia. no siempre los egos que vemos en otra persona son los de nosotros mismos. Los egos de las demás personas no siempre es así, a ah, excepción que te esté afectando. Ah, claro. Ah. Me recuerdo la frase de si te ca cala, te sí. checa y si, si checa no, también, el... ¿o ¿no? cómo era? Sí, bueno, aquí dicen, ¿no? a ver, recuerden cuál era. Si te, choca, era. El... Si te si choca, choca, te, si checa, te checa, checa, dicen acá. Y luego habían agregado si no, también. Pero ya es mucho. Si te afecta. Si te afecta entonces, sin ningún lugar a duda, eso que ves en los demás, lo tienes tú. Ahora, si no te afecta, si lo estás observando, no hay eco no, en ti, pues no lo tienes. Tú lo estás viendo. No lo tienes. Sin embargo, por algo, por algo lo estás viendo. Tampoco perdemos, perdamos de vista eso. Uh -huh. Si lo estamos viendo es porque tenemos que seguir trabajando. No lo tenemos, pero tal vez tengamos que aprender a ayudar a otro. O a reforzar esa no afectación. Exacto, observarnos, uh -huh. siempre observarnos, por algo está pasando lo que está pasando sí. Entonces eso de si te choca te checa y si no también, bueno, sí. tiene algo, algo de real ¿sí? Habría que explicar la segunda parte La, la, segunda, la segunda parte idea. no siempre es porque lo tenemos, pero por algo está pasando sí. Hay que poner atención ¿Y, y la otra pregunta de y cuál era entonces? La otra pregunta dice Cómo diferenciar cuando los sueños se te presentan como mensajes de nuestro supraconsciente y cuando solo es basura mental. ¿Y ya son todos? Sí, chicas, algo que quieran aportar. Sí, partan, Están hablando. Déjenme que partan, me distraen, el, si no, por favor. Con los espectadores. Claro, hablan aquí frente a la cámara. Eh, fíjense. Hay diferentes tipos de sueños. ¿sí? Están, y podemos clasificarlo así de grosso modo, eh, en los sueños ordinarios y los sueños extraordinarios. Los sueños ordinarios son esos sueños que son pura actividad mental. Colores grisáceos. Sí, son los sueños que pertenecen a la mente inferior, que se basa en los deseos, en las esperanzas, Miedo, en, lo, en las frustraciones, en los miedos, en todo lo que corresponde a la mente inferior, por lo cual los egos tienen mucha participación de esos sueños. De igual manera... Ah, no, me toca ya. Sí, ya me diste mucho Sí, aquí. Perdón, Ricky. Eh, entonces hay que poner atención, ¿sí?, también a esos sueños ordinarios, porque nos están diciendo que egos están trabajando en nosotros. Claro. ¿Sí? Esos egos están activos, esos egos se están alimentando, se alimentan en el sueño, pero también se alimentan en vigilia. ¿sí? Porque si lo estamos viviendo en los sueños, es porque en vigilia ya se activaron también. Y bueno, hay que trabajar con ellos para irlos disolviendo, para irle restando poder y por supuesto para hacerlo desaparecer. O entonces sea, hay que a ponerlos abiertos entonces. Exacto. Y luego están los sueños extraordinarios, en donde la clasificación de sueños extraordinarios realmente son muchísimos. Y bueno, tenemos los sueños telepáticos, son sueños en donde percibimos y sentimos las energías que se desenvuelven a nuestro alrededor, a veces cercano, a veces lejano. Hay sueños clarividentes también. Dejá de coquetearle no, a la chica ya. No, no, no, ¿A quién estoy, coquetea de las tres? No te he visto todavía. Estoy aprendiendo. Ah, bueno, bueno. Yo sé sea, que sí se está grabando. Ah, bueno, bueno. no sé si se ha cortado. Ok, bueno. hay que lo edito? Sí, listo. Tienes razón, Sí, coquetea. Estamos siempre agregando una cuanta Sí. esa sí. ¿Y en qué estabas diciendo? En los sueños, entonces, tenemos, como decíamos recién, los telepáticos, los clarividentes, en donde... Eh, podemos ver situaciones que todavía no se han desarrollado, ¿sí? Claro, a veces a muy largo plazo. A veces a muy largo a, a mí un día me pasó que un día antes de que me emprendan la pena, yo me veía corriendo con un dolor. El siguiente día, me. Sí. me, me, me claro, ya, ya percibiste. Sí. Bueno, están estos sueños también en los cuales podemos detectar enfermedades que todavía no se han manifestado. Sí. ¿Sí? Esa es otra de las clasificaciones. No es muy divertido ese sueño. ¿Sabe? Hay sueños. Eh, espirituales o divinos sí, es eso es tan fantástico bueno. ¿eh? bueno. los que entramos en conexión con maestros, con seres de luz son realmente muy transformadores muy maravillosos y tenemos sí. los sueños más extraordinarios de todos que son los sueños lúcidos ojalá lleguemos a esos sueños un sueño lúcido es estar plena con, eh, eh, es estar plenamente conscientes de que estamos soñando es estar plenamente consciente de que podemos hacer y deshacer a voluntad. Aquel que llega al sueño lúcido ha alcanzado la máxima conciencia. ¿Mm? Aquel que llega al sueño lúcido puede hacer desdoblamientos astrales a voluntad. Fíjense qué extraordinario. Bueno, ¿y cómo uno puede llegar hasta allá? ¿Con la limpieza y el trabajo? Muy buena pregunta. Bueno, me... Desde ya, siempre la limpieza y el trabajo está. Siempre. Claro, y no desearlo, me imagino. Porque si uno lo desea, te, te quedas en el juego de la ambición, quiero poder espiritual y te y... Claro, pero fíjate Ricky. Siempre, sí, siempre hemos hablado que el deseo es importante en la primera instancia ah, sí, sí, del sí, trabajo. Sí. Sí. ¿Sí? Desear alcanzar algo elevado es bueno, uh -huh. pero a medida que se va avanzando, y por eso a Samael no lo lo señalamos, ¿no? Porque se supone que era una persona avanzada, se supone que era un maestro, se supone que ya el deseo y la ambición y, y la codicia y todo lo que estaba él transmitiendo debía de, de haber perdido poder en él, ¿sí? Bueno, es algo que como consecuencia a medida que se avanza se va, se va perdiendo porque la persona que va adquiriendo sabiduría, que va entendiendo cómo la energía se desenvuelve, empieza a observar, empieza a comprender que las cosas se dan en el momento y en el tiempo adecuado y que el espíritu lo sentimos tan cerca que siempre está velando por nosotros aún antes que tengamos el deseo de algo ya las cosas se van materializando además estamos aprendiendo a disfrutar el aquí y el ahora y el tema de los poderes, bueno es algo maravilloso tenerlos pero no es algo que, que nos preocupa ni es algo que ambicionamos Va a enriquecer nuestra vida Pero ya es rica nuestra vida Así que no hay problema sí, sí, ¿Sí? Eso es lo que debe de estar sucediendo Entonces Llegar a alcanzar Desdoblarse astralmente Es algo que Tiene que irse Por supuesto entrenando A medida que vamos Desarrollando la conciencia Y... Por supuesto también puede y debe de ser buscado antes de dormir. ¿sí? Yo les aconsejo les sugiero a todos, además de hacer el bautismo con los cuatro elementos, como lo explicamos en la charla, dormirse con la idea de estar conscientes. Y despertarse con la idea de seguir durmiendo un ratito más, de seguir soñando un ratito más. Fíjense, me estoy y... despertando, pero en vez de despertarme... ¿Sí? Voy a seguir unos 5 o 10 minutitos más Continuando con el sueño Vas a hacer que las personas Lleguen tarde a sus trabajos ah, eso sí. Y a sus su escuelas <risas> bueno, sí. Pero pongan el reloj eh, 10 15 minutos antes, por que favor esto Se hace el fin de semana bueno, bueno. Muy, buena. Muy buena deducción la que llegaste Pero eh, Sigamos entonces el sueño por un ratito más Y nos dormimos pensando en estar conscientes Entonces al ir trabajando con los sueños, irle poniendo atención, ir ganando conciencia, el desdoblamiento astral se va a ir produciendo por sí solo, a voluntad. ¿sí? Y bueno, puede ser muy extraordinario vernos fuera del cuerpo, ir a los lugares y a los sitios que nos corresponde ir, pero con plena conciencia, y traernos muchísimo... De ese material, muchísimo de esa enseñanza, ¿no? De, ese fan, de esa fantástica ensoñación, porque ya no es un sueño, ya es una ensoñación. Claro. ¿Sí? Así le llamaba Matus. ¿no? Y... <risa> sí. ¿Qué? Dios es algo. Ah, ¿Qué va? Y por ejemplo, si uno llega al punto en el que ya es más consciente en el sueño, se supone, en teoría, no sí, sé sí. si en práctica, Ajá. Que uno debería estar más consciente en vigilia, ¿no? Más consciente en vigilia, si está... Sí, por supuesto. No se gana conciencia en los sueños si no hay conciencia si no en, en vigilia. Eso es algo que se va creciendo y, y se va a retroalimentando a la, a la par. Exacto. De hecho, nosotros debemos buscar en vigilia estar siempre conscientes, siempre empoderados de, de, de, de nuestro interior y siempre... Estar observando, no permitirnos y dejarnos influir por las emociones, por las cosas negativas. Entonces, claro, a la hora de dormir, pues veremos que es eh, que todo resulta con mayor facilidad el hecho de, de estar atento a lo que nos está sucediendo. ¿Sí? Claro. Bueno, yo creo que más o menos responde estas preguntas. Sí, sí, sí. Aquí ¿sí? Eso la, de, frases mías. la de citularia. Ah, la frase sí. mía. Sí, leamos, leamos estas sí. últimas tres frases que puse estos días, porque yo son no, interesantes. Sí, yo no escribí esto. No, yo lo escribí. Ah, esas frases mías. No, no mías son mías. Ah, man, no, no, no. Pues, sí, bueno, para ahora para... son de todos, hombre. Bueno. Ya, ya son de todos. Vale. Dice, tu dinero. ¿No, no parecemos el gordo y el flaco? ¿Sí? <risa> Guavo de costelo acá. ¿Quién? No, nada, no, no, Ricky, es muy viejo. Claro, eso no, me no, no, no. ¿Me ¿Hablas de algo del siglo pasado? Sí, ¿no? más o menos. ¿no? Dice, tu dinero, tu casa y hasta tu propio cuerpo. Todo eso no es tuyo, tan solo los administras. Ahí está. ¿Okay? ¿Está claro? Sí. ¿Quedó claro, amigos? Sí. Nuestro carro, nuestro dinero, hasta nuestro propio cuerpo, este cuerpito que tanto amamos, que tanto queremos, no es nuestro. Lo estamos administrando. Administrando. Secretario. Y hay que administrarlo de la mejor manera posible. Y recuerden ustedes que el administrador siempre tiene que rendir cuentas, ¿eh? Aquel que sí. es el verdadero dueño. El dueño. ¿Mm? Así que. Administremos bien todos los bienes que poseamos y que tengamos, porque sí. a la hora de rendir cuentas, bueno, no sea que hayamos hecho una mala labor de todo ello. De que nos mande un, un estado de cuenta cada mes, sí, cada ¿no? mes para decirnos o va bien, va mal. Pero el estado de o... cuenta es permanente. La conciencia nos dice. Nos transmite. Bueno, sí. ¿Sí? bueno, a ver la otra frase. La otra frase. ¿Qué pusimos ahí? Aferrarse a lo rutinario Es otra forma de morir ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, Aferrarse chicas Aferrarse a lo rutinario es otra forma de morir Exacto Y sí, cuando hablamos de lo rutinario estamos hablando De las cosas mecánicas De las cosas vacías no, De me las me cosas bien, sin tío. sentido Por favor Todas las cosas que nosotros Realicemos, estemos en plena conciencia Por más que se repita día Tras día, recordemos que ese día Es un único día Y que hay mucha magia a nuestro alrededor. Y entonces podemos estar viviendo las mismas cosas, pero en un estado de conciencia diferente. Y eso no es rutina, y eso es mantenernos vivos. Bueno, claro. ¿Mm? vale, muy bien. Y la última frase, y ahora sí, terminamos con la plática, que sea prolongado, porque, porque aquí, Ricky, aquí andamos todos como si no estuviéramos filmando. Un poco de respeto, por favor, a los televidentes. A ver, sigamos. La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. Oh. Y por eso es que intentamos reír siempre Claro La sonrisa es algo maravilloso Hasta mí era viste sí, de rosa Sí, oído La sonrisa es algo que eleva la vibración Que eleva la energía Que mantiene la inocencia La dulzura, la espontaneidad El juego, la niñez en nosotros Así que Amigas, amigos Amigos todos No dejemos de sonreír nunca ¿No, Ricky? Claro. Y aquí nos despedimos entonces. Espero le haya gustado este video. Gracias Ricky por acompañarme. Muchas gracias. En esta mateada tan grande. Y chau chau chau.